A tope, a tope. Primera toma, ahí. A lo loco. Se llama Putos Humanos. Roto. Me siento roto No sé qué hago en este planeta lleno de locos Putos humanos Putos humanos equivocado, equivocado Que nos creemos el epicentro allá donde vamos Decepcionado, año tras año, nunca comprendo por qué seguimos haciéndonos daño. Somos idiotas, vagos e hipócritas, falta cultura, falta razón y sobran pelotas. Imagínate al mundo viviendo en paz Eso supondría seis mil millones Roto Me siento roto